Constitución Política de la República de Nicaragua Título 1 Principios Fundamentales Artículo 1 La independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense. Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de menoscabar estos derechos atentan contra la vida del pueblo. Es deber de todos los citragüenses preservar y defender estos derechos.